Muy buenos días gente cómo amanecieron hoy por aquí amanecimos excelente y mejorando café listo ready to go yo siempre con mi cafecito un cafetero nato hoy en ese día queremos estar hablando de cómo vivir una vida más saludable siguiendo estos cinco consejos prácticos que le quiero dar desde el punto de vista desde un canal espiritual que voy a estar explicando estos cinco puntos importantes para que tengas una vida más saludable y una vida, una mente más saludable y de esa manera poder conseguir todo lo que te propones. ¡Ahí vamos! Bienvenido de vuelta en este video de cómo vivir una vida más saludable siguiendo estos cinco consejos. En el mundo actual a menudo estamos tan ocupados que descuidamos nuestra salud física, mental, es por eso que hoy quiero compartir con ustedes algunos consejos prácticos para ayudarte a vivir una vida más saludable. Hoy tocaremos más a profundidad de estos cinco pasos muy importantes para que tu vida sea más saludable y más próspera. En muchas ocasiones si escuchamos decir, como por ejemplo, que para lograr una vida más saludable se necesita la meditación, el ejercicio regularmente, comer una dieta saludable, hacer yoga, dormir bien. A veces escuchamos decir, o oh, oh, buscar apoyo espiritual. ¿Has escuchado esto? Sí, yo lo he escuchado y varias veces. En este video hablaremos de, de este último que es la espiritual, pero un poquito diferente. A otro nivel vamos a estar hablando de este paso que es muy poderosa pero espera como yo te dije es probable que ya hayas tocado este tema es probable que haya escuchado ya este tema pero estos pasos que que yo te voy a estar dando hoy que te voy a estar sugiriendo y que te sugiero que veas todo el vídeo para que escuches al final eh, son poderosísimos entonces tal vez mucho estos pasos que te voy a estar diciendo hoy no apliquen a tu vida pero puede ser que uno aplique a tu vida y puede ser que este uno cambie tu vida por completo. Como ya he dicho, muchas veces nos recomiendan que busquemos apoyo espiritual a través de la religión, la filosofía o la práctica espiritual desconocida en muchas ocasiones. Eh, o okay, que busquemos una comunidad o un grupo donde compartir tus creencias, valores y unirte a ello. Bueno, todos estos consejos están muy bien. Pero te aseguro que esto va a ser un poco diferente. ¿Por qué te digo? Porque yo lo he venido experimentando. Yo he venido practicando por mucho tiempo. Y me ha resultado bien. Esta práctica es la más sana de todas. Y con más resultados. Aquí va el número uno. Pero escucha lo que te voy a decir muy bien. Es bien simple. Pero la más difícil de poner en práctica. Por eso casi nadie lo hace. Y bueno, si nadie lo hace, no hay resultado. Nadie tiene resultado. Tiene lógica, ¿cierto? Bueno, aquí va el primero y que es para vivir una vida más saludable es tener éxito conociendo tu propósito el éxito también se relaciona con vivir de acuerdo con el propósito y el llamado específico en esta vida y que Dios tiene para cada persona esto implica descubrir y utilizar los dones y talentos que nuestro creador nos ha dado te ha dado a ti para hacer una diferencia en este mundo pero qué exactamente significa vivir con propósito ¿Mm? Muchos de ustedes se han preguntado qué es exactamente significa vivir con propósito. Vivir con propósito en esta vida significa tener una comprensión clara y significativa de por qué estamos aquí y cómo podemos hacer una diferencia en el mundo. Implica descubrir y perseguir una dirección específica y significativa para nuestra vida basado en nuestros valores, en nuestras pasiones, en los dones únicos que se nos había dado aquí te doy algunos ejemplos el autoconocimiento conocerte a ti mismo conocerte mejor a ti mismo imagínate que dios te ha dado todas las herramientas para que utilices dios te ha dado y está en ti y que tú no puedas conocer esto por qué digo esto porque esto incluye identificar tus valores talentos pasiones y lo que te motiva comprenderte a ti mismo puedes alinear tus acciones con lo que hace sentir vivo y pleno la identificación de valores y prioridades saber que es importante para nosotros nos permite enfocar nuestros esfuerzos energía en el área que consideramos significativa establecimiento de metas y objetivos el establecer una meta y un objetivo estas metas pueden abarcar diferentes áreas como relaciones carreras crecimiento personal o, o servicio a los demás la contribución y el servicio a los demás muy importante y vivir con propósito implica buscar oportunidades para contribuir y servir a, a los demás no ser egoísta no solamente yo no yo yo todo yo ya sea a través de nuestras habilidades tiempos, recursos o influencias. Esto puede ser en el ámbito familiar, comunitario o incluso a nivel global. Este otro segundo te va a parecer simple, lo has escuchado miles de veces, pero déjame explicarte bien esta parte porque es muy importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y como te digo, me imagino que ya has escuchado miles de veces. Pero en el, el secreto en esta frase, en este pasaje, está como a ti mismo. Ya te explico. Debes entender esta parte muy bien para que esto funcione, para lo que queremos nosotros lograr, que es la de vivir mejor, que es la de vivir una vida saludable, que es la de vivir con una mente saludable. ¿Por qué trabajas tanto? Trabajas para ganar dinero, ¿cierto? ¿Por qué quieres dinero? Para comer, ¿cierto? Para pagar tus gastos, para irte al jean, a cuidar de tu cuerpo, para pagar al doctor, para que te recomiende una medicina, para que tu cuerpo esté bien, ¿cierto? Pero entonces, ¿esto significa que yo tengo que trabajar para hacer todo lo que yo hago por mí, uh, por mi beneficio y hacer todo lo mismo por otras personas a quienes se le llama prójimo? ¿Tengo que pagar sus billetes? ¿Tengo que pagar sus billetes? ¿Tengo que pagar su doctor? Etcétera, y todo lo que citamos recién. No, no es, no es así, no es tanto así. La palabra prójimo o próximos en latín significa lo que están a tu lado, tu entorno, tus allegados. Ahí está el error que muchas veces nosotros cometemos. Muchas veces nosotros la forma que entendemos esto es prójimo y vamos allá en África a empezar. No está mal, no está mal, no digo que está mal. O vamos allá bien lejos, a lo más lejos posible para darle a comer o a comer a los pobres no está mal pero déjame explicarte una cosa si tú no pones valor a lo que están a tu lado, a tus próximos a tu prójimo, que como decimos a lo que están alrededor tuyo ¿cómo vas a valor? a la gente que está mucho más allá a quien tú no le conoces una pregunta muy importante o si tú tienes tu familia y ni siquiera, en tu familia, a, a, a, ni siquiera a tu familia le das valor ¿Cómo vas a dar a otra gente que ni siquiera conoces? Eso yo creo que es un poco egoísta. Entonces, ahí está el problema. Deberíamos de aprender primero a amar a nuestro prójimo. Lo que está alrededor nuestro. ¿Y quiénes son tus prójimos en este caso? Empezando con tu esposo, tu esposa, hijos, hijas. Los hijos de tus hijos. Tus nietos. La, espota, la esposa de tu hijo. Lo más allegado. Tu hermano, tu hermana. Esos son los más... Cercano y ese círculo va agrandándose. Imagínate si tú amas, aprendes a amar a todos ellos primero y que ellos amen a los prójimos, los que son allegados a ellos. Qué grande se vuelve esto. Pero en cambio, si tú no haces este trabajo de amar a tu prójimo, tampoco ellos sentirán querer amar y la cadena se rompería. ¿Te estás dando cuenta a dónde vamos con esto? Cuando cada uno hacemos lo que nos pertenece, todos salimos beneficiados. Entre ellos tú, tú eres el más beneficiado. Porque si tú amas a tu prójimo, a tu llegado. eso significa que a ti también te amaron alguna vez y, te estás, y, es, y estás pasando esa práctica a los otros. Para que esto realmente tenga fruto, debes amarte primeramente a ti mismo y a tu prójimo porque si tú no te amas a ti mismo menos va a estar amando a tu prójimo a tu allegado entonces mi consejo hoy en día es aprende a amarte a ti mismo a, re a respetar a los demás como te gustaría ser amado y respetado esto puede ayudar a mejorar tus relaciones interpersonales y a crear un ambiente más ar armonioso a tu alrededor. La enseñanza de Jesús sobre el amor al prójimo nos muestra que debemos ser compasivos, servicial con todas las personas, especialmente aquellas que puedan estar en necesidad. Es importante recordar que según esta enseñanza, eh, el prójimo no solo incluye a aquellos que son similares a nosotros o a nuestra raza o religión o estatus social, sino a todos los seres humanos. Pero debes de aprender primero a amarte a ti mismo, a tu prójimo, a tu entorno y luego amplías eso, Amarle al resto después. Porque yo te aseguro que si tú no practicas amar a tu prójimo primeramente, tampoco vas a amar lo que están alrededor de tuyo y menos amar a una persona que está allá lejos de aquí, África o otros países, que es lo que se hace más. Esto implica aceptar tu fortaleza, tus debilidades. Y valorar tu vida y tu bienestar también significa establecer límites saludables en tus relaciones cuidar de tu cuerpo y de tu mente y tomar decisiones que te beneficien a largo plazo el tercer paso para vivir una vida saludable debes de incluir siempre una relación con el más allá de este mundo terrenal recuerda que somos cuerpo alma y espíritu eso significa que debes alimentar estas tres estados o componente como quieras llamarlo y, y en este caso de lo que nosotros estamos hablando es la espiritual la relación con tu creador con el creador del universo la relación con dios desde una, desde una perspectiva espiritual, el éxito se basa en tener una relación íntima y personal con Dios. Esto implica conocer a, a Dios, amarlo y vivir y en armonía con Él. ¿Qué significa vivir en armonía con Él? Vivir de acuerdo a lo que Él te había recomendado vivir. Yo, yo soy fiel creedor de que... Es Dios, ese creador de, del universo, es un Dios de amor. Que Él nos sugiere que vivamos de acuerdo a lo que Él nos ha recomendado. ¿Y por qué Él recomienda vivir de esta manera? Porque Él es tu creador, Él te ha hecho, Él te hizo, Él te conoce, porque es lo mejor para ti para mí. Y, y si seguimos esas recomendaciones, te aseguro que tendremos una vida saludable mental y físicamente. Comunicarte con Dios diariamente te puede brindar una sensación de paz interior y consuelo saber que hay un ser superior que está escuchando y cuidando puede ayudar a aliviar tu ansiedad el estrés y las preocupaciones de la vida cotidiana aquí te doy unos ejemplos de algunos beneficios que uno tiene cuando tiene comunicación con dios nos da fuerza y apoyo la comunicación constante con dios a través de la meditación a través de la oración Puede brindarte fuerza y apoyo emocional. Puede ser reconfortante, compartir tus alegrías, tristezas, dificultades y logro con lo divino. Sintiendo que no estás solo y, y que tienes un apoyo incondicional. Te da orientación y dirección al comunicarte constantemente con lo divino con dios puede buscar orientación en la toma de decisiones importante encontrar respuestas a tu pregunta y recibir dirección para hacer el camino adecuado la comunicación constante con dios también te, te da un desarrollo espiritual esta comunicación te puede ayudar en el crecimiento y desarrollo espiritual a medida que te conecta con lo divino Puedes profundizar tu comprensión de ti mismo, de tu propósito en esta vida y de las verdades espirituales. Te da sentido y propósito al vivir una comunicación constante con lo divino, con Dios, puedes encontrar un sentido más profundo de propósito en tu vida. Puedes descubrir tu tus dones, tu talento y cómo utilizarlo para contribuir al mundo de una manera significativa. Esta comunicación puede infundir esperanza y optimismo en tu vida. Puedes encontrar consuelo en las dificultades, confiar en que hay un plan más grande en marcha y tener fe en que las cosas mejorarán. Otro paso que debes tomar para tener una vida saludable es cultivar relaciones saludables. ¿Qué significa esto? Cultivar relaciones saludables y edificantes requiere mucho tiempo, esfuerzo y mucho compromiso. Aquí hay algunas pautas que de repente te puedan ayudar y desarrollar a mantener una relación positiva. Uno, una comunicación efectiva con los demás. La comunicación abierta, honesta, respetuosa es fundamental para construir relaciones saludables. Otro consejo práctico para que puedas tener una relación con los demás es eh, escuchar, escuchar activamente, no solamente hablar. Eh, escuchar a los demás muestra interés genuino en lo que tienes que decir. Expresa tus pensamientos y sentimientos de manera clara y constructiva. Tener empatía y comprensión hacia los demás. A veces esto es muy difícil de practicar. Esto significa que muchas veces debes de pedir disculpas, o perdona a la otra persona por errores que ellos están cometiendo inclusive. Y me va a decir, eso es injusto. Bueno, pero sí toca. Es importante ponerse en el lugar del otro y tratar de entender sus perspectivas, emociones y experiencia. Practica la empatía y muestra comprensión hacia los demás incluso cuando no estés de acuerdo con ello. Evita la crítica y el juicio excesivo y trata a los demás con cortesía y consideración. Yo sé que es muy difícil de practicar, pero sí debemos tratar de que el juicio excesivo no sea parte de nuestra rutina y de nuestras palabras y que esté en nuestra mente ahí. El apoyo y el aliento es muy importante para tener una relación efectiva y para que te des el apoyo y el aliento Brinda apoyo emocional y aliento a las personas que te rodean, a tu prójimo, como estuvimos hablando. Sé solidario en el momento difícil, celebra sus logros, tus logros y metas alcanzadas y muestra interés en el bienestar de los otros. Establece límites saludables, es importante establecer límites muy saludables en la relación para mantener un equilibrio adecuado. Establece límites claros para proteger tu tiempo, energía y bienestar emocional. Es muy importante también cultivar los intereses comunes, encuentra actividades o interés en común que puedas disfrutar junto con esta persona en tu vida esto fortalece los lazos y brinda oportunidades para crear un recuerdo compartido con estas personas, practica el perdón cuando sea necesario y evita guardar rencores, el perdón no significa olvidar pero permite liberarse de la carga, de la carga emocional y negativa que uno siente y de esa manera poder seguir adelante recuerdan la cosa que las relaciones saludables no siempre son fáciles requiere mucho trabajo y con trabajo continuo y compromiso a la misma vez quinto paso para vivir una vida saludable y una mente saludable es ser consciente de tus pensamientos y tus emociones observa tus pensamientos y emociones con atención plena sé consciente de cómo te sientes y, y cómo reacciona ante diversas situaciones cultiva un pensamiento positivo Muchas veces tienes que perdonarte a ti mismo y a los demás. Y a trabajar en liberar cualquier negatividad y resentimiento que a llevar contigo. Recuerda que la negatividad en el pensamiento ataja las bendiciones. Por eso debes de controlar esa parte. Debes de ser consciente de tus pensamientos. Eh, eso implica notar uh, patrones de pensamiento que puedan estar presentes en tu mente. Trata de descubrir cómo los pensamientos negativos eh, autocríticos o muchas veces son limitantes al ser consciente de estos pensamientos puedes cuestionar tu validez y elegir reemplazarlo por pensamiento más positivo y constructivo por otro lado ser consciente de tus emociones significa reconocer y aceptar tu sentimiento en el momento presente en lugar de reprimir o negar tus emociones te permites sentir Experimentar tus emociones sin juicio. Esto implica estar abierto a, a la gama completa de emociones, tanto positivas como negativas, y permitir que fluyan sin quedarte atrapado en ellas. La conciencia de tus pensamientos y emociones te brinda la capacidad de observarte a ti mismo D desde una perspectiva más objetiva. Te permite también identificar patrones de pensamientos y emociones recurrente que puedan estar afectando tu bienestar y, y tus respuestas ante situaciones específicas. al ser consciente de tus pensamientos y emociones puedes tener una ma un mayor control sobre eh, cómo reaccionas y cómo te relacionas contigo mismo y con el resto con lo demás práctica de la atención plena y la meditación son herramientas efectivas para desarrollar la conciencia de tus pensamientos y emociones. Al dedicar tiempo regularmente a la observación de tu progreso mental y emocional, puedes aumentar tu capacidad para vivir de manera consciente y responder de manera más sabia y equilibrar las circunstancias de la vida. Bueno mi gente, se puso un poquito largo el video, pero este es el video que quería compartir con ustedes. Ojalá que le guste y le haya ayudado a alguno de estos 5 puntos que le he mencionado en este video. Y no se lo olvide: si le gusta este tipo de videos, si le gusta este tipo de tema, suscríbase porque voy a estar compartiendo más sobre esto. Suscríbase y no se lo olvide: a la campanita, dale un clic a la campanita para que eh, cada vez que suba un video le pueda avisar. Muchas gracias por ver el video. Que tenga un lindo y bendecido día.